Intenso es esto del amor, que garra tiene el corazón. Sí, jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz. Sí, jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho con cosquillas por dentro Y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era, me entregaría mi voz A cambio de una vida entera, tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo ¿Hasta donde soy capaz de llegar? Ya que mi vida está en tus manos y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo aunque a veces no lo sepas ver Espero que tengan un matrimonio bonito. Adelante, sean felices. Respétense siempre mucho. Y yo creo que lo más importante de todo esto es el ver hacia el futuro es siempre verlos los dos juntos. Una gran felicidad, un orgullo el saber que están logrando una meta más, algo que se plantearon. Por dentro. Por fin. Sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, y entregaría mi voz. A cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno. Pueden detener el tiempo